Entra un cartero a una sala llena de locos y se encuentra con que cuatro locos están jugando a las cartas mientras que otro más está encima de un armario. El cartero le mira extrañado y al final le pregunta a los locos que están jugando a las cartas. ¿Y ese de ahí qué está haciendo? Es un loco responde uno, se cree que es una lámpara. Ah, sí. Dice el cartero baja inmediatamente de ahí. Oiga, ¿pero qué hace? Es que sin luz no podemos jugar.